Cristo. ¿Me ...te viajarías disfrazado. Nos... nos... ...nos vigilan. Te he estado buscando durante mucho tiempo, Marius. Estaba empezando a pensar que no querías que te encontrara. Perdóname... ...que él, ...por favor... ...no... ...no fue culpa mía. ¿Que no fue culpa tuya? Dime, Marius, ¿cómo es que no fue culpa tuya? El vagabundo. Sí, fue él. Fue el vagabundo. Mis días en la ciudadela de las Arpías parecen tan lejanos. Intenté huir de mis recuerdos en compañía de otros parias. En las montañas, pasadas las puertas del Este. ¿Quiere algo? mantenerme despierto durante días, porque cuando soñaba, los recuerdos volvían, recuerdos del monasterio y del poder maligno que lo había poseído, sueños, recuerdos ya no podía distinguirlos. Sueños me había seguido la pista. ¿Cómo había podido encontrarme allí? ¿Cómo podía esa carcasa vacía de hombre que apenas es capaz de soportar el peso de su propia espada ser el terror infernal que me había llevado a esconderme allí? su interior, que luchaba por contener, pero luchaba en vano. Empecé, empecé a pensar que estaba loco, de verdad. El terror, la destrucción, la depravación que había visto. De ¿Cómo podía explicárselo a ellos? Eran esos los demonios de mi sueño. Provenían del vagabundo. Pasan las cosas que pasan. Todo lo que sé es que cuando me llamó, tuve que seguirlo desde ese momento. Viajamos juntos al este, siempre hacia Viajamos hacia el este, cruzando montañas y los vastos desiertos de las tierras accidentadas. Con el paso de los días, mi compañero empezó a hablarme de sí mismo. Había sido un gran guerrero. Y ahora, una carga oscura y secreta pesaba enormemente sobre él. Viajamos durante una eternidad a través de áridas tierras. ¿Cuánto tiempo? No podría decirlo. Una nube oscura parecía seguirnos siempre justo en el horizonte. El viaje terminó por fin. Cruzamos el último puente y bajo nosotros se hallaba nuestro destino la brillante joya de con el gran mar a lo lejos. Acampamos esa última noche. Quizás fuese por el viento cálido del desierto o por el sonido del mar, pero dormí por primera vez en muchas semanas. Pero los sueños volvieron. un gran hombre, el mago Targasan. También tú estabas allí, Mirael. Recuerdo haberte visto en mi sueño. Su hermandad había arrinconado a un gran demonio humano, señor de la destrucción, que había estado suelto por el mundo. Intentaron encerrarlo dentro de una piedra sagrada. Arrasa se ofreció voluntario para contener el demonio en su interior, completando la prisión. Pidió a su hermandad que lo atase a una túnica enterrada bajo la arena, donde lucharía con el demonio durante toda la vida. ¿Sabes lo que busco, Marius? A la mañana siguiente bajamos la colina en dirección a Ludgolain. Entonces no tenía ni idea de los horrores que me aguardaban. Mi compañero respiró el frío y húmedo aire de la tumba. Parecía fortalecerlo. Me quedé en la entrada entre la luz y la oscuridad. Lo que me quedaba de cordura. Me imploraba que no entrase. Pero esa voz era solo un susurro. Mientras íbamos hacia abajo, cada vez más al interior de la cripta, empecé a observar un cambio en mi acompañante. Parecía estar recobrando fuerzas. Apenas podía ver en la oscuridad, pero mi compañero parecía conocer el camino. Finalmente llegamos a una gran sala. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había equivocado. Mi acompañante no había estado recuperando sus fuerzas. Había estado perdiendo lo que le quedaba. Se movía con una velocidad demoníaca. Entonces, entonces apareciste tú. Detente. La bestia contenida ahí no puede ser liberada, ni siquiera por ti. No, no lo hagas Idiota, acabas de asegurar la perdición de este mundo No puedes imaginar lo que has puesto en marcha Ve al templo de la luz, que está en curaz al este Encontrarás las puertas del infierno abiertas ante ti Tendrás que encontrar el valor para atravesarlas, Marius. Lleva la piedra a la fragua del infierno. Allí será destruida. Ahora corre. Toma la piedra y corre. ¿Qué otra opción tenía? Hice lo que me dijiste, Tirael. Encontré el templo de los Zakarom. En el rincón más profundo del templo encontré una tenebrosa reunión. Mi acompañante, el vagabundo, Raxa y un gran demonio que solo podía ser el propio señor del odio, Mefisto. Entonces oí una voz, como miles de agujas clavándose en mi corazón. Hermanos míos, por fin nos hemos reunido. Las puertas del infierno han sido preparadas y la hora de nuestra victoria final está al alcance. Que el camino hacia el infierno se abra. y que el demonio que fue derrotado se levante contigo. Deambularás entre los inocentes, disfrazado de hombre, y el terror consumirá a todos los que habitan la tierra. De los cielos lloverá fuego, y los mares se convertirán en sangre. La bondad caerá ante la maldad, y toda la creación temblará ante el estandarte ardiente del infierno. Lo que vi entonces, no estaba hecho para los ojos de un mortal. La puerta está lista. Nuestra vuelta, comienza el terror en el infierno. que después fue derrotado. y Las piedras del alma fueron destruidas en la fragua del infierno. Todas excepto una. una. Fallé, Tirael. No pude hacer lo que me pediste. No pude atravesar esta puerta. Perdóname, Tirael. Perdóname. Marius, dame la piedra y... Todo está perdonado. Dámela, Marius. Tómala, tómala, tómala. Me alegro de que esto haya acabado por fin, Tira tirael. Mira que me ha convertido la piedra. <risa> No es fallacia. Has hecho exactamente lo que tenías que hacer. Pero yo no soy el arcángel Tirae. No no no, no, no, no, no. No. Lo has hecho muy bien, Marius. Ahora debes tener tu recompensa. Ay, qué te he hecho para verte. Val. Las puertas de Seychelles han permanecido ocultas en el olvido durante siglos. Y no serás tú quien las viole ahora. Llévate a tus locos demonios de nuestras tierras. Nosotros estamos en el lado de la luz. No te permitiremos que llegues hasta el Monte Real. Ni que consigas aquello que buscas. ¡Que Meditaré detenidamente tu propuesta. Sé que tus términos son inaceptables. <risa>